El día de hoy eh, limpié este fondo del marco de la ventana, Le agregué nubes que se mueven y, y una referencia mejor del planeta. Y también estuve un poco con la cocina, que el, estaba todo hecho con línea muy gruesa, y lo, lo limpié un poco. Así quedó un poco más, más detallado. Eh, bueno, esto es todo por hoy. Gracias por ver.